Este es un gran paso que estamos dando desde el gobierno de la provincia. Es un designio que nos impulsó el gobernador desde el inicio de la gestión. Este, allá por el mediados de 2020 iniciamos una gestión con CAF para lograr el financiamiento de este proyecto tan trascendente. La provincia ya ha avanzado este, en tres licitaciones. Una de ellas ya está en ejecución, las obras en Santa Fe y Rosario de 20 barrios populares la segunda licitación hacerse abrieron los sobres económicos y tenemos la expectativa de iniciar rápidamente las obras y bueno y este hecho importantísimo que, que es el centro el núcleo del proyecto que es el tendido de la red de fibra óptica en la totalidad de la provincia abarcando las 365 localidades en condiciones de un préstamo como bien señalaba el gobernador y el ministro walter agosto un préstamo con condiciones financieras excelentes, una tasa muy baja, un préstamo de 100 millones de dólares de la CAF, al cual agradecemos la predisposición y el gran trabajo que han hecho junto con la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Nación, que han permitido que este proyecto, iniciado a mediados de 2020, hoy ya estemos licitando y adjudicando obras. ¿Quiénes son también... La tercera etapa es la etapa troncal, es la etapa fundamental para poder llegar a cada una de las localidades, de las 365 localidades de la provincia y por ende eh, al estimar quiénes son los beneficiarios, son todos los santafesinos y santafesinas Sin lugar a dudas, ahora en esta primera, primera y segunda etapa que ya están en una parte en ejecución y otras pronta a ejecutar, como decía Claudio, en sectores de barrios populares, va a ser ir diría que a, a priori casi inmediato que empiecen a ver los resultados en sus en sus espacios te, eh, territoriales pero sí tener en presente y en claro, y por eso decía Claudio que es, una, es el, el foco o el eje o el central esta, esta licitación. ¿Por qué? Porque con esto hacemos, yo doy siempre el ejemplo de como si, si estuviéramos hablando de gasoductos, donde vamos a tener esa red troncal. Después va a haber otra etapa en donde vamos a tener que pensar en la parte domiciliaria o en el, hacia el es interior. el mayor, digamos. Exactamente. Sin el cual no podemos acceder de ninguna otra manera. Y creo que lo importante es resaltar, como dice el gobernador Omar Perotti, que es una estrategia que queda, una estrategia de desarrollo que queda para siempre y que trasciende, trasciende su propia gestión.